bienvenidos y bienvenidas de nuevo al tutorial del ramen hoy vamos a hacer un sitake. para hacer el shitake vamos a seleccionar un cilindro así que shift a como habitualmente hacemos y, y nos lo traemos eh, con una escala más o menos normal a nuestra zona vale cuando lo tengamos escalado a la altura más o menos que nos apetece le damos a aplicar escala y vamos a venir a modo edición con la tecla tab vamos a añadir unos cortes a este cilindro con control r aparece esta línea amarilla y para incrementar el número de cortes podemos utilizar la rueda del ratón una vez ya tengamos cortes suficientes pues pinchamos sobre nuestro cilindro y para confirmar podemos pinchar fuera y ya está ahora vamos a activar el modo rayos x y con el rayos x en modo edición y con los ejes seleccionados vamos a ir escalando la parte inferior para darle la forma a nuestro shitake. vamos a ir escalando todos los loops voy a esconder el n menú para esconder el menú si os molesta lo podéis hacer con la tecla n vale pues vamos dándole una forma como si fuese este el cuerpo de la seta vale yo voy a escalar esto un pelín más y cuando estéis a gusto venimos a la parte superior quitamos el modo rayos x y seleccionamos caras y la cara superior eliminamos esta cara y vamos a seleccionar todo este loop de fuera para ello si os acordáis hay que seleccionar modo ejes y con la tecla alt seleccionamos el loop completo ahora nos venimos a la vista frontal y vamos a hacer una extrusión con la letra e extruimos y cancelamos el movimiento. Aunque aparentemente no ha pasado nada, si le damos a la tecla G y movemos, vemos que tenemos una extrusión con nuevas aristas. Así que estas aristas seleccionadas lo que vamos a hacer es escalarlas. Las escalamos un poquito y con la tecla G nos las vamos a mover un poquito en Z. Vamos a hacer otra extrusión, vamos a cancelar y vamos a volver a escalar. Vamos a volver a traernoslas un pelín hacia abajo. Vamos a activar un poquito el, el rayos X y mismo proceso. Extruimos, cancelamos, escalamos. Nos podemos traer esto ya un, un poquito hacia arriba. Extruimos, cancelamos y me lo voy a mover con la G hacia arriba y voy a escalar un pelín. Extruir, soltar, mover, me lo muevo en Z y ahora voy a escalar un pelín para ir cerrando la Z y lo mismo. Escalo hacia arriba con la Z, escalo un poco. Extruimos hacia arriba, escalamos, podemos mover ya un pelín más hacia abajo, vamos a hacer una última extrusión, escalamos, nos lo podemos traer un pelín hacia abajo y ahora para rellenar el hueco pulsamos la tecla F, estupendo. Para cerrar nuestra geometría vamos a hacer un merge que es con la tecla M, M at center. Se nos juntan todos los vértices y estupendo. Ahora, para hacerle el típico corte que tienen aquí las setas japonesas, que es un corte de decoración que hace que tiene una cruz, vamos a venir a la vista superior. Para venir a la vista superior podemos pinchar Z en el gizmo o el número 7 en el teclado numérico. Nos venimos a la parte superior. Esto que se ve por aquí, estos círculos, son las luces que tenemos en escena. Si os molestan, las podéis quitar. Vale, y vamos a seleccionar, pues por ejemplo estos ejes con la tecla shift apretada seleccionamos una selección múltiple y vamos a hacer una cruz vale pues ya lo tenemos y con la cruz hecha bueno quizá incluso podríamos quitar estos vale estos vamos a seleccionar estos vale vamos a seleccionar todos los ejes excepto el último vale para que no se nos solape aquí abajo muy bien pues venimos a la vista frontal de nuevo y vamos a activar el modo rayos x otra vez y vamos a con la tecla g moverlos en Z hacia abajo si os fijáis se va haciendo el corte quitamos el rayos x y ya tenemos el corte tan característico hecho muy bien pues vamos a hacer un shading ahora mismo luego arreglamos que esté tan poligonal vamos a quitarle polígonos vamos a suavizarlo pero primero eh, lo que voy a hacer es el shading iros acordando también de guardar de vez en cuando porque a veces crashea el programa y no te lo esperas y pierdes el trabajo que llevas hecho aunque blender tiene autosave luego recuperar algunos archivos es complicado vale entonces ir guardando de vez en cuando. Vale, vamos con el shading, vamos a venir a la pelotita de materiales, primero vamos a darle un material, añadimos un nuevo material y el color va a ser blanco, vale, el, el mismo color blanco, podemos venir a render para verlo, vale. le podemos dar un tono quizá así un poco más marroncito, tipo Z, algo así, y bajarle un poquito la tonalidad de brillo para que sea más, amarrón, más tirando a marroncillo bueno mejor vamos a hacer primero el marrón el tono marrón tenemos que seleccionar un tono naranja anaranjado y para que se empiece a convertir en marrón tenemos que bajar el brillo bajamos el brillo hasta que tengamos un tono marrón tipo shiitake yo creo que algo así puede funcionar vale y ahora en modo edición vamos a volver a modo sólido porque eh, en modo render tardamos un poquito más en trabajar y desde modo sólido vamos a venir a la vista frontal y vamos a activar de nuevo el modo transparencia y en, en modo de edición vamos a seleccionar toda la base de la seta, vamos a pulsar la tecla C, nos aparece este circulito que podemos controlar con la rueda del ratón y vamos a seleccionar todas estas caras, porque estas caras van a ir de color blanco, entonces las seleccionamos. Para deseleccionar alguna cara que os hayáis equivocado, pulsáis Shift y, y pincháis encima de ella. Vale, esto va a ir de blanco, el resto va a ir de marrón y ahora lo que va a ir de blanco también es esto de aquí. Entonces pinchamos Shift y vamos seleccionando todas las caras que queremos rellenar de blanco, que son estas. Las del corte justamente. Vale, y para pintar todo esto de blanco vamos a hacer exactamente igual que hicimos con el cuenco. Vamos a venir a la zona de materiales, vamos a pinchar el botón más vamos a elegir un nuevo material que va a ser blanco un poquito roto algo así y cuando ya tengamos el color a gusto vamos a darle a asignar. Pulsamos aquí en Asign y ahora vamos a ver el modo render qué tal. Salimos del modo Edición y como vemos tenemos un bonito shiitake poligonal. Podemos darle Save Smooth, se queda bastante suave, pero vamos a añadirle un modificador de subdivisiones. Cuando vayamos a activar modificador de subdivisiones o vayamos a entrar en modo render, os recomiendo que sigáis guardando de vez en cuando, porque son momentos en los que el ordenador se pone exigente con los componentes y a veces Blender puede crashear. Así que añadimos el modificador de subdivisión y ahora ya tenemos un champiñón bastante más suavecito vamos a volver a modo render a ver qué tal se ve vale yo creo que se ve bastante mejor muy bien pues ya lo tenemos venimos a modo objeto seleccionamos nuestro champiñón lo vamos a escalar y vamos a colocarlo encima de nuestro caldo vamos a ponerlo por aquí por ejemplo podemos venir a la vista frontal para posicionarlo abajo vale hay que bajarlo un poco más en z podemos darle una ligera rotación porque los champiñones cuando flotan no flotan como si fueran barcos y vamos a duplicarlo lo duplicamos y vamos a darle aleatoriedad rotando pues podemos rotar este por ejemplo en el eje x y en el eje z porque cada uno flota a su manera y cada uno tiene un tamaño distinto también entonces pues randomizamos un poco la selección rotamos escalamos aquí yo creo que lo voy a poner vale y cuando los tengamos posicionados en su sitio vamos a seleccionar los tres control a y aplicamos la escala y vamos a venir a modo render qué tal bueno, pues ya el ramen va teniendo forma, vamos teniendo cada vez más ingredientes y de esta manera hemos hecho un shiitake. En el próximo capítulo haremos más ingredientes. Gracias por verlo y nos vemos en la próxima.